Buenos días, mi nombre es Álvaro López y soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud. El dispositivo que os vamos a presentar hoy es conocido como Leg Motion y sirve básicamente para valorar la flexión dorsal de tobillo. ¿Para qué nos sirve esta flexión dorsal de tobillo? Pues sabemos que la flexión dorsal de tobillo es un predictor de lesiones a nivel ligamentoso, como puede ser un esguince de tobillo o a nivel tendinoso. Además, se ha asociado unos menores valores de flexión dorsal en carga, que luego veremos en la práctica, con una mayor incidencia y una menor activación de la musculatura del cuádriceps y una mayor activación del solio. Eso va a conducir a un mayor valgo dinámico. Además, se ha visto que es un buen predictor también este ron de flexión de torbillo, este rango de movimiento de flexión de torbillo, con la fuerza de la flexión dorsal. Y por último, es un importante predictor del equilibrio dinámico. Todas estas variables hacen que sea un factor de riesgo a considerar y que muchas veces necesite ser medido y evaluado durante la temporada o la actividad deportiva. ¿Qué cosas tengo que saber o cuáles son los valores de referencia? Se ha visto que con este dispositivo medimos la distancia en centímetros. Que luego hay una equivalencia en grados. Se sabe que menos de 10 centímetros de flexión dorsal en cualquiera de los miembros, el dominante que sería nuestra pierna fuerte o el no dominante, está asociado con una mayor incidencia lesional. Además se ha visto que una simetría mayor de un centímetro y medio entre piernas también incrementaría esta incidencia lesional. Para empezar a valorar la flexión dorsal en carga lo primero que vamos a preguntarle es el miembro dominante o no dominante y pasaremos a medirlo. La colocación siempre será la falange distal del segundo dedo en la línea transversal media del dispositivo. Después de eso, colocaremos el stick de medición y le pediremos al sujeto que realice una flexión dorsal en carga hasta contactar con el stick. Perfecto. Esto lo que nos va a dar es la flexibilidad que tiene en su tobillo dominante. Muy importante... Que siempre que realice, puede realizarlo, esta flexión dorsal en carga, las manos estén en la cintura. Seguimos realizando mediciones, descansando unos 30 segundos, hasta llegar a un punto donde nuestro sujeto levante el talón. Cuando llegue este momento, este intento será nulo y cogeremos la anterior referencia. Pues después de la explicación que hemos tenido y después de la aplicación práctica, despido este vídeo. Cualquier duda, no, no dudéis en consultarme, me podéis escribir a alvaro.lopez.ufv.es.